¿Cuál es el porcentaje del reintegro ERE e IVA que me devolverán? Podrás recibir hasta un 5% del monto total de las facturas que acumulaste en el mes, las cuales deben estar a tu nombre y documento de identidad. Recuerda que para el reintegro las facturas no son acumulables y es posible obtener el siguiente beneficio. Si tu salario es de 9.000 bolivianos y el monto total en tus facturas presentadas también es de mil bolivianos, podrás recibir el abono a tu cuenta bancaria del R.E.IVA de hasta 5% obteniendo 450 bolivianos, lo que representa un total de reintegro por año de 5.400 bolivianos. Si tu salario es de 9.000 bolivianos y el monto total en tus facturas presentadas esta es de 6.500 bolivianos, podrás recibir el abono en tu cuenta bancaria del ERIVA de hasta el 5%, obteniendo 325 bolivianos, lo que representa un total de reintegro por año de 3.900 bolivianos. Si tu salario es de 5,000 bolivianos y el monto total en tus facturas presentadas es de 5,000 bolivianos, podrás recibir el abono a tu cuenta bancaria del REIVA de hasta el 5% obteniendo 250 bolivianos, lo que representa un total de reintegro por año de 3,000 bolivianos. Si tu salario es de 5,000 bolivianos y el monto total en tus facturas presentadas es de 2,500 bolivianos, podrás recibir el abono a tu cuenta bancaria del R IVA de hasta el 5% logrando obtener 125 bolivianos lo que representa un total de reintegro de 1.500 bolivianos al año. Si tu ingreso percibido es de 2.500 bolivianos y el monto total en tus facturas presentadas es de 2.000 bolivianos, podrás recibir el abono a tu cuenta bancaria del ERE IVA de hasta el 5%, obteniendo 100 bolivianos, lo que representa un total de reintegro de 1.200 bolivianos por año. ¿A partir de qué fecha serán válidas las facturas para acceder al reintegro en efectivo del IVA? Son válidas las facturas de compras acumuladas en el mes desde el momento que finaliza el registro al reintegro del IVA. Asimismo, el monto sujeto al reintegro no podrá superar el ingreso declarado.